Hola a todos y bienvenidos a este tutorial BESCA eh, a la que podemos acceder desde nuestra guía de ciencias puras. Se trata de una de la base de datos española de composición eh, de los alimentos. Aquí la tenemos descrita dentro de nuestro catálogo FAMA, pero podemos acceder directamente también desde internet. Esta es eh, la página principal eh, podemos ver la, la información sobre la base de datos y eh, aquí tenemos también información sobre las condiciones de uso de la, de la base de datos. ¿no? Podemos abrir en un PDF y podemos ver eh, pues, eh, eh, que se puede utilizar la, para, eh, siempre que sea un uso uh, personal, educativo o no comercial. Bueno, esto lo tenéis ahí por si os interesa visualizarlo. El interfaz de esta base de datos es muy sencillo. Eh, esta base de datos contiene pues, todos los valores de composición de alimentos ¿eh? que han sido obtenidos de distintas fuentes, como podéis ver. Entre estas fuentes, laboratorios, industria alimentaria, publicaciones científicas, Aquí tenéis información sobre los navegadores eh, soportados. Esta base de datos sigue los estándares europeos Eurofir. Aquí podéis ver las fuentes y directamente vamos a eh, ense enseñar cómo se consulta y recupera la, la información. Como podéis ver, tiene tres opciones fundamentales, que es la lista alfabética, los grupos de alimentos y consulta avanzada. Vamos a ir en orden y vamos a empezar por la lista alfabética. En la lista alfabética, como os podéis imaginar, pues aparecen todos los alimentos incluidos en la base de datos y os podéis mover por este índice. ¿Mm? Por ejemplo... Yo me puedo ir a la letra G, por ejemplo, porque esté buscando, pues, no sé, la galleta tipo María. Si pincho aquí, pues ya puedo ver el, la información detallada del alimento. ¿m? Con todo aquí, sus componentes. Otra opción sería, bueno, aquí tené, le he dado a... a a la página de, de la información principal de la, de la base de datos, ¿no? por, si, por si queréis verla. Pero yo me voy a ir otra vez a la base de datos, me voy otra vez a consulta y vamos a ver la opción grupos de alimentos. Pincharíamos aquí, simplemente es un listado, ¿vale? y aquí podemos ver pues, todos los tipos de alimentos. Imaginemos que nos interesan las bebidas no lácteas, pues simplemente pinchamos aquí, Hacemos clic en Consultar y aquí nos salen todos los alimentos que dentro del ejemplo. ¿vale? Y por ejemplo, podemos entrar por ejemplo, en la horchata y aquí vemos eh, inform la información detallada, el nombre en inglés, en algunos casos nombre científico, código Fudex y toda la parte eh, de la composición. La última opción que nos aparece es la consulta avanzada. Desde la consulta avanzada vamos a poder buscar por nombre seleccionando uh, español, inglés o científico o por un componente. Por ejemplo, podemos buscar aquí cereales, desayuno y le damos a consultar y me encuentra pues, todos los tipos. Ya, pues, Simplemente pinchar en uno de ellos, o bien me puede interesar eh, hacer la consulta por un tipo de componente, ¿vale? Por ejemplo, vamos a suponer que estoy buscando pues, todos los alimentos que contengan la vitamina B6, pues la selecciono, le digo consultar y pues me mostraría todos los Alimentos que contienen esa vitamina y el qué cantidad. ¿Mm? También es interesante señalar que desde la consulta avanzada, si yo por ejemplo selecciono uh, cualquier componente, por ejemplo polioles, fijaros que aquí hay un signo de más y si le damos a, es, hacemos clic en el más nos da información del componente. Esto es todo. Aprovechamos para mandaros un cordial saludo desde el CAI Antonio Lujoas.